Jesús Tercera campaña evangelística online Te invitamos este sábado 29 de agosto a las 19 horas Perú en nuestras redes sociales Ya lo sabes, conéctate y sé parte de esta gran bendición Pasa la voz Organiza la Iglesia Movimiento Misionero Mundial San Pedro